Ayer, bueno, en la noche, salió la encuesta GALU. La encuesta Galo, una de las encuestas más prestigiosas de este país, creo que de Latinoamérica, la encuesta GALU. Y muchas personas estaban esperando esta encuesta porque unos decían que esta es la encuesta más certera que existe. Yo voy a leer, qué bien que pusieron el cuadrito aquí. Voy a poner algo que me, que puso mi amiga Altagracia Salazar. Las veces que la encuesta Galo ha coincidido, ha coincidido con las elecciones. En el 2004, cuando Lionel y Polito Mejía, eh, se fueron elecciones, que fue la reelección de Hipólito Mejía. Hipólito salió en Galo con un 55%. Mejía con un 27%. Y ganó... Le, perdón, Leónel Fernández ganó con un 57%. Un 55, un 57. O sea, que estuvo muy cerca. Y Mejía un 33. O sea, que aumentó un poquito más contra Hipólito Mejía. Estuvo muy cerca. Eso fue en el 2004. El pronóstico de año 2008 decía que Leonel ganaba con un 51 contra Miguel Vargas, que tenía un 37.4. Leonel Fernández ganó ese año con un 53. O sea, que un margen, con un margen de 2%. tuvo muy cerca. Y Miguel Vargas con un 40%. Eh, Jaime Aristi creo que tuvo un 4.5. Coincid, o sea, coincidió con los números que estaban diciendo. O sea, estaban cercanos. Y en el 2016, Hipólito Mejía, perdón, Danilo Medina perdón, en 2012, Danilo Medina decía que ganaba con un 50 y Hipólito con un 44. Ese fue en el último boletín, porque hay gente que está poniendo ahí en las redes sociales, vamos a informar bien a la persona, señores, que usted está poniendo es un boletín, eh, es una de las encuestas galas, que fue al principio, cuando Hipólito sí llevaba una gran ventaja contra Danilo. Pero ya el último, el último, que fue en el 2012, ponía a Hipólito, colocaba, perdón, colocaba a Hipólito un... 50.6 y, a, y a, a Danilo y a Hipólito un 44.6 entonces el resultado fue un 51.2 contra un 46.9 de Hipólito Mejía. eso fue el resultado que dio en el 2012 y el último que también tuvo cerca fue en el 2016 con un resultado de Danilo un 63 contra un 29 que me acuerdo que muchas personas de lo que están defendiendo la GALU hoy eh, acuérdense, eh, Acuérdense que ustedes acabaron la GALU. Yo me acuerdo como ahora, en el 2016, cuando Danilo se iba a reelegir, la acabaron. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Danilo tenía un 60, que les decía que era imposible que el presidente tuviera un 63%. ¿Ustedes se acuerdan? Contra Luis, que tenía un 29. Lo acabaron la, la Galo. Eso mismo que están criticando hoy, fueron los que usaron esa encuesta en ese, en ese tiempo. Y los que, están los que están a favor de la encuesta criticaron a la Galo en ese momento, por eso que la política es hipócrita. Los políticos son todos iguales, son todos iguales, se quejan ahora y ahorita no. Entonces, ¿cómo ganó Danilo? Casi igual, con un 61% contra Binader, que tenía un 34%. Eso es, la eso es lo, que, lo que, ha, la que ha, perdón, las veces que Galo ha dado sus resultados y han coincidido con las elecciones en un porcentaje cercano. Uno, dos, tres, cuatro veces ha coincidido. ¿Va a pasar ahora? Yo no sé. Eso sabrán ustedes, no sé. Estamos hablando de un escenario muy diferente con coronavirus y todo eso. Así que uno no puede decir que es posible que vuelva a pasar. O sea, que, que vuelva a pasar, eso no se sabe. Ahorita viene y cambia la cosa, el, eh, el rumbo cambia de una manera rápida pero estamos hablando en base de eso que hay cosas incoherentes que me explicó mi amigo y mi hermano y él ya en la antigua que tengo que ver el programa, de, el programa de mañana mañana porque él va a hacer esa explicación, va a hacer algunas preguntas de cosas que puso la Galo un poquito rara que no se encuentran, por ejemplo como la segunda vuelta porque mínimo si la primera era que tiene que ser mínimo que la segunda ahí no entendí porque ahí lo que se ve es que el Leonel aumenta. ¿Qué pasa con esto de las encuestas? Las encuestas son buenas, porque ellos las la utilizan para, para medir, tú sabes, medir el candidato. Pero es peligroso. Porque hay personas que se entienden, se sienten a veces muy ganados. Una encuesta a veces hace como que te den un exceso de confianza. Ojo, como dice mi amigo eh, Bast, eh, Mikey Bastage, ojo ojo con eso, no se pueden ver la gente que está en una ventaja en esta encuesta como que ya tan nítido, no, no se sientan ganados, trabajen políticamente, publicidad y todo eso, trabajen, porque el exceso de confianza, eso ayuda a perder. A veces nos sentimos, hay par de candidatos aquí que ni siquiera le, le, le hablan a uno, le uno le haya llevado propuestas, lo dejan en visto, porque ellos entienden que están ganados. Lo digo claro aquí, lo digo claro. Que le gusta o no le gusta, y, y díganme ustedes. Pues entienden que están ganados, porque ellos entienden que ya. Vieron el más allá del futuro. Están ganados. Uno no sabe, señores. Uno no sabe qué pueda pasar. No es el mismo escenario que la, que la candidatura de síndicos y regidores. Es diferente. ¿eh? Usted puede estar, tener, una, tener una ventaja, perdón, muy buena. Puedo, puede ser que ¡pa! No la tenga. No la tenga. Así que los dos candidatos tienen que analizarse. Uno, si, si, en vez de criticar, ver si, si es cierto eso. Entonces, mejorar. Y, la, y el otro, aunque tú veas que estés ganando, que tú estás ganando en encuesta, no significa que tú vas a ganar. Entonces, tienen que trabajar fuerte para eso.